brillante la primera que veo esta noche ojalá ojalá pudiera tener en mi deseo Brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera Tener en mi deseo esta Soy un gran elefante, mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí cantando esta canción Humpty Dumpty